Bueno, Cristina Séquini que acaba de llegar de Qatar y nos trae muchas novedades y sus impresiones de haber estado ahí con nuestro rey Felipe VI. Cristina, ¿cómo ha vivido esos momentos? Bueno, cariño, yo me he ido a Qatar porque creo que Qatar es, tiene un, un futuro muy grande con España. Entonces, de ese futuro grande con España, yo quiero que una parte venga a Marbella, porque hace como seis meses... ...había un acuerdo con el Emir de Qatar en Madrid... ...de que van a invertir en España mil millones de euros... ...y yo ya había estado en junio... ...y he ido otra vez porque los contactos que haces ahí... ...no es mañana vendo un chalet o mañana vendo una casa... ...hay que hacerlo, hay que conocer a la gente... ...te tienen que coger confianza... Y mientras que estuvimos allí, el embajador español eh, en Qatar conocimos y nos invitó con Julio Azancot, su mujer y yo, a un evento con nuestro, su majestad el rey. Y era realmente, yo lo tomé como un trabajo con Rotary cuando nos reunimos y cada uno presenta lo que hace, si viene un invitado nuevo y nosotros cada una presentamos lo que hacemos. Claro, yo, inmobiliaria en Marbella, los demás eran mucha gente empresaria española ya fincada en Qatar y trabajando en Qatar, empresas españolas grandes como FCC, etcétera ...y era emocionante, pero lo, lo hicimos muy bien... ...luego cuando vi la foto después, digo, wow, qué bonito, ¿no?... ...pero realmente era una cosa como un día de trabajo importante. Y ahora, bueno, colaborando con Carita ...que siempre hace gusto el almuerzo solidario de hambre, ¿no?... ...sí, queremos hacerlo todos los años... ...y lo hemos hecho ya muchos años aquí... ...tú sabes que yo soy la presidenta, entonces sugiero... ...de que no hay mejor que Caritas en Navidad para el evento... Otras, otro mes se lo hacemos en El Sarante, hemos hecho en Santiago, hemos hecho en muchos sitios Y esta vez aquí y todas, claro, luego vamos de pequeña compra de Navidad que sí, ¿Tu mensaje navideño? Mi deseo para Mi deseo todo el mundo Porque tengan una Navidad fantástica, de lleno de salud, de alegría, de amistad, de familia, de lo que es la Navidad ...cariño y amor... Bueno, presenta, ¿no? que hay aquí una, una artista... ...una estrella también del arte, del escenario... Tú sabes que a mí me gusta mucho el arte... ...y el otro día me invitó Susy, mi amiga... ...a la sala para un teatro... ...y yo fui con mucho gusto... ...se llamaba 84 Cherry Cross Road... ...y entonces ella era la protagonista por América... ...y había un señor por Inglaterra... ...era tan tierno... Era correspondencia, ya no usamos las cartas. Eran cartas de 1950 a 1970, con un respeto entre uno y el otro. Muy tierno, muy bonito. Y yo he dicho, ¿y dónde va a ser tu próxima obra? Digo, tienes que hacer cosas donde mucha gente te pueda ver. Yo quiero que esta chica, se llama Verónica del Cerro, y que tenga un exitazo en España también, porque en Washington ya lo tiene ganado, porque es americana. Es un poco la historia, llegó a España ahora, ¿no? Verónica, sí. cuéntanos luego, ¿cómo llegaste a España? Uf, hace 10 años que estoy entre estas... ...el domingo para otro trabajo, pero a ver si... Y el señor que hacía el papel del, del señor inglés, era el inglés auténtico, fantástico. Claro. Sí sencillo sí, y muy bonito. Ah, Muchas tu gracias. ¿Qué eh, era de la escritora Helene Hanf, la escritora. Eh, era de Nueva York y bueno, siempre estaba era una escritora pero muy feminista de antes del año 50, 1950 y una mujer súper fuerte. ¿Alguna frase de ella? Ah, What do you think? Hey, Frankie, what do you think about this? I'm finally here. Muy bonita, una voz preciosa, Verónica, nos encanta. Tenés que avisarnos del próximo proyecto, ¿vale? Sí, claro. Para que vayamos a verlo, ¿vale? Sí que tengo una peli, largometraje con Surfilms, que no puedo decir el nombre, pero sí que en, ese, en el año que viene, sí. No sé, seguramente la puedes encontrar, ahí en internet que sí. Sí. Sí, sí, sí. Ah, a mí es Verónica del Cerro, sí, sí si ah, sí, sí. Google, estoy ahí, sí, sí. Es un encanto, Verónica, <risas> Igualmente. que tenga mucho éxito pues en todo lo que haga. mucha hay. alegría porque yo la conocí en la obra, la felicité y me parecía que necesitaba un apoyo. Pues de verdad que mira, <risas> esta, ¿Verdad esta inercia que se une y es lo bonito, ¿verdad? Con Cristina, y con el arte. De La asociación han todas las mujeres y todas felices y, y muy bien. Bueno, que está estas residencias de lujo que ya lleva en Marbella, además que le implantaste, Cristina, fue la pionera en el sector de lujo de Marbella y que sigue creciendo, creciendo, ¿no? Y luego he tenido mucha suerte porque ayer me invitó Espejo Público para hacer un, un vídeo sobre una casa o una presentación de una casa de lujo en Sierra Blanca, entonces, bueno, estoy contentísima con todo. Pues, no la buena. Felices fiestas y que disfrutes del bazar. Gracias. Ah, gracias, Elena. Gracias. Verónica, es hey, no un encanto. Gracias. gracias. Is <laughs>